Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy estoy aquí con, con, con Luis y con Daniela. Acabamos de terminar un lanzamiento donde se han facturado 31.748 euros. Vamos a, aquí a desmigajarlo, te voy a enseñar las, las páginas, eh, cómo lo hicimos, cómo ellos se sintieron, cada, cada una de las partes de, de este lanzamiento que considero que es súper importante. Pero antes de meternos ahí y antes de, de que veas todo pues, pasito a pasito, con, con todo el lujo de detalle, las páginas, por qué hicimos lo que hicimos, etcétera, me gustaría, chicos, que, que bueno, si podéis hacer una presentación breve, breve, muy cortita, porque igual la gente dice, joder, en, en menos de 10 días esta gente ha facturado 31.000 euros. Seguramente eh, son gente que ya tenía un negocio online o que venía de emprender y, y que pues han tenido suerte. Entonces, nada, brevemente un poco que expliquéis exactamente dónde venís, porque además vosotros joder, tenéis un, un, un recorrido admirable. Bueno Dani, muchísimas gracias. Eh, yo soy Daniela, él es Luis, eh, somos venezolanos, pero actualmente vivimos en España, especialmente en Bilbao, y bueno, durante los últimos cinco años nos dedicamos a realizar pizarras artísticas para comercios, eh, de hostelería, locales y eventos especiales. Y bueno, eh, básicamente eh, desde un año para acá nos hemos decidido por, por hacer formaciones online gracias a que la, la comunidad nos lo había pedido y para nosotros pues esta, esta historia de dar mm, formaciones online pues para nosotros como que era algo inalcanzable, ¿sabes? Como que era algo que era muy difícil, que había que tener una infraestructura gigantescas, luces, cámaras y, y un poco de, de cosas ilimitantes que nos íbamos poniendo en el camino y lo íbamos posponiendo y posponiendo y tal vez como con esa palabra que está muy de moda, ¿cómo se llama? Procrastinar. Procrastinando, <risa> sí. Y bueno, eh, desde que empezamos a hacer la formación, eh, las personas se engancharon muchísimo con el resultado y que veían que ellos podían también hacer esas creaciones tan hermosas y no solo eso, sino que podían monetizarla podían vender eh, sus creaciones, por eso eh, hicimos una segunda edición y, hasta, y durante esos dos, dos lanzamientos pues estuvo bien, pero de, de, decíamos, bueno, hace falta algo más, eh, no sé, ¿verdad? O sea, como que no nos sentíamos completamente eh, convencidos de que, de que había algo más y por eso cuando contactamos con Dani eh, nos dio así como que una luz o una apertura completamente diferente a lo que ya habíamos visto. y Vale, no cuentes más antes de meternos ahí a, a, esa, a, ese, a ese proceso vale, de, vale. de iluminación. A mí algo que me parece súper importante, y e insisto, antes de meternos en, en páginas y todo que vamos a ver, las páginas que utilizamos y todo, honestamente y cuando lo pienso a veces me cuesta incluso creerlo porque vosotros venís de Venezuela... Digamos, ¿cuál, ¿cuál es el salario medio allí? O sea, de forma mensual, para que la gente lo sepa. ¿Cuánto puede cobrar una persona al mes? Actualmente he escuchado de, de casos de que la gente gana al mes 200 dólares al, al mes. Menos, creo. Pero el salario mínimo... Ah, bueno, el salario mínimo oficial está... Como 10 dólares. Como 20 dólares. 20 dólares. 20 dólares, 30 dólares. ¿no? Una pues cosa así, salario oficial. Ahora, yo no sé cómo alguien puede vivir con eso y mucho menos con un salario de 200 dólares mensuales. ¿eh? O sea, estamos hablando, de lo que decís, ¿no? Salario salario medio de 200 dólares y vosotros, siendo de Venezuela, y en menos de 10 días, es decir, menos de un mes, en 10 días, habéis logrado facturar 31.748 euros. ¿Cómo, mm. o sea, ¿cómo, se vive, ¿Cómo se vive esa sensación, ¿no? ¿Cómo, joder, cómo es ese, ese, ese contraste tan, tan fuerte? Pues realmente es un contraste bastante fuerte porque nosotros veíamos esto algo inalcanzable. Decíamos, wow, pero, pero, pero las personas, van a, ¿cómo van a pagar por, por, por aprender a hacer esto? Pero realmente eh, es que nos dimos cuenta que, que podíamos llegar a tantas personas y al principio decíamos, no, es que mi, mi, el producto de mi, de, de mi curso o de mi formación puede valer, eh, lo, veía, lo, lo veía muy pequeño realmente y tú nos ayudaste a ver o ampliar el panorama de que wow si tienes una promesa tú tienes que que valer esa o sea tienes que valerte por esa promesa claro. y por eso fue que pues, pudimos aumentar el precio o el valor de la formación y tener obviamente mejores resultados entonces nosotros es que está... muy contentos Sí, o sea, de, de, de, no, decía, espectacular, porque vosotros ven, veníais vendiendo, o sea, veníais de estar vendiendo un producto, creo que a 97 o, o una cosa así, y dimos un, una completa reestructuración, reestructuramos lo que nosotros en la, en la incubadora de lanzamientos llamamos la Maldivas, que es la promesa, que es ese destino al que tu cliente quiere llegar. Porque muchas veces lo que pasa es que la gente cuando, cuando quiere vender un producto o cuando quiere vender un servicio se centra en, oye, compra mi método, compra mi metodología, compra... compra eh, Com compra esto que es mío pero es que la gente no quiere comprar eso que es tuyo la gente quiere comprar un destino un resultado, nosotros le pusimos el nombre de, de Maldivas porque es el, el lugar al que todo el mundo quiere ir y creo que en este lanzamiento y ahora vamos a ver las métricas, eh, fue algo que hicimos muy muy bien así que chicos voy a, voy a compartir pantalla para enseñar un poco el informe final y ahora pasaremos a ver pues, todas las páginas, etcétera. informe informe final Inversión en publicidad, 4.500 euros. Y habrá mucha gente que diga, Dios, yo no tengo 4.500 euros para invertir en publicidad, me parece una locura. Hay una cosa que es el interés compuesto y que, que vosotros hicisteis muy bien, que fue, ¿cuánto invertisteis en el primer, primer, primerísimo, la primera vez que vendisteis, manos a la pizarra, ¿cuánto invertisteis? Cero. Cero. La segunda vez. Mm. 1.800. Vale, vamos a hacerlo despacito. Primera vez, ¿invertisteis cero y sacasteis? 2.000. Eh, ¿Cuatro mil? ¿Cuatro? Como cuatro mil, sí. Algo así. Primera vez, sacasteis 4.000. Segunda vez, ¿cuánto invertisteis? 1.800. ¿Y sacasteis? Hoy eh, no tenemos como... ¿Cómo que como... sería? Aproximado facturamos aproximadamente 20.000 20, 20. vale 18.000 18, 18, ¿Ah? 18 lo que quiero un poco que quede claro aquí es el interés compuesto, es decir, que al final vosotros no empezasteis y además viniendo de Venezuela, que joder ya lo habéis dicho, la situación económica allí no es que sea extraordinaria Empezasteis con interés compuesto, muy poquito con lo que sacabais de ese lanzamiento, reinvertíais otro poquito hasta el punto donde en este lanzamiento os habéis podido permitir invertir 4.500 y esta ha sido la facturación. Daniela en este caso eh, tenía, tenía una comunidad y a través de la comunidad se consiguieron 455 leads orgánicos, es decir, personas que se registraron a la clase y que no tuvimos que pagar por ellas. Y dirás, ay, pero es que yo no tengo una comunidad. No te preocupes, a través de publicidad conseguimos a 9.014 personas. Es decir, 9.469 personas se registraron a esa clase, donde en esa clase Daniela, a través de un contenido estratégico que además estuvimos preparando durante días, eh, finalizaba abriendo las inscripciones de manos de la pizarra. Si vemos las analíticas, más de 100.000 personas durante el lanzamiento, y para mí ese es el, el verdadero potencial del lanzamiento, es decir, más allá de la facturación de los 31.748 euros, es que más de 100.000 personas conocieron a Daniela. Es decir, personas que no conocían a Daniela, ahora ya la conocen. Entonces, quizás en el siguiente lanzamiento, esas personas que no compraron en este, compran en el siguiente. Y voy a, voy a enseñaros ahora por qué esto es una máquina de hacer dinero aquí tenemos los anuncios que mejor nos funcionaron no voy a entrar en muchos detalles, esto lo explicamos dentro de la, de la, de la incubadora y el porqué, pero básicamente pues nos salía, es decir, que una persona se registrase en España nos salía a 14 céntimos el mejor, eh, el me, el mejor anuncio, pero vamos aquí un poquito para abajo, vamos a la calculadora de lanzamientos que considero que es lo importante de verdad esto es una hoja de Excel que nos arroja estas métricas que son ¿Cuántos ingresos generamos? 31.748. Ganancia por cada clic. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada vez que alguien veía un anuncio nuestro y hacía clic, es decir, hacía clic en el anuncio, nosotros ganábamos 2 euros. Porque alguien simplemente hiciese clic. Visitas a la página de registro. Teníamos diferentes páginas de registro que ahora te enseñaré. Tuvimos 16.025 visitas. Leads propios, es decir, leads nuestros, que no tuvimos que pagar por ellos, que Daniela tenía su comunidad, le invitó a la clase online y se registraron, 455. Leads totales de Facebook, es decir, de la inversión que hicimos en publicidad, 9.014. Personas que no conocían a Daniela. Si hacemos la división de cuánto nos salió el coste por lead medio, es decir, cuánto nos costaba que alguien se registrase a nuestra clase, nos daba 55 50 céntimos. Es decir... Que alguien nos diese sus datos, su nombre, sus apellidos, se hiciese clic en Me registro, quiero entrar aquí, nos costaba 50 céntimos. ¿Qué conseguimos con esto? Que asistiesen 850 personas a, el, a la clase, se vendiesen 73, eh, tuvimos 73, 73 ventas del producto principal que costaba 397, ventas del, del, del BAM o de los catálogos. Eh, Tuvimos 19 ventas de la actualización, tuvimos 25. Un total de 117 ventas. Pero lo importante aquí es esto aquí abajo. Tasa de conversión de la página de registro, un 59%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 personas que visitaban la página de registro, la landing page, 6 se registraban. Más o menos los números o los datos eh, que se buscan en un lanzamiento es un 20 a 30%. ¿Por qué nosotros tuvimos una tasa de registro tan alta? Y con tanta inversión. Porque previamente, nuestro avatar y nuestra Maldivas estaban muy bien estudiados. Pasamos muchos días estudiando. ¿Cuáles son sus dolores? ¿Qué es exactamente lo que quiere? ¿Cómo le podemos entrar? Todo. Entonces, la persona a la que nos dirigíamos era exactamente el avatar que buscábamos. Era esa persona. Y por eso tuvimos una tasa de conversión tan, tan, tan, tan, tan alta. Y por último, ganancia por cada lead. Es decir, por cada persona que se registraba a la clase que nos costaba 50 céntimos alguien que entra, ve el anuncio se registra que nos costaba a nosotros 50 céntimos que se registrase, obteníamos 3 euros si tú haces la división y dices, vale, a ver, si a mí me cuesta si yo te doy 50 céntimos y tú me pagas 3 euros, el retorno de la inversión es de 6 esto es lo que convierte a este negocio en una máquina de hacer dinero en joder, si yo tengo un euro y por cada euro que invierto recibo seis esto es una máquina de hacer dinero y a día de hoy hay muy pocos negocios que te permitan conseguir esto chicos, me gustaría un poco que, que contaseis vuestra experiencia eh, con el tema de las formaciones online brevemente, es decir ¿Creíais que esto de las formaciones, que se podía crear un negocio de esto de las formaciones online? ¿Lo veíais posible? ¿No? Contarnos un poquito. Bueno, este, al principio pensamos que no, que lo hacía era porque las personas ya me lo estaban pidiendo y decíamos, bueno, vamos a probar a ver qué, qué pasa y, y bueno, tener una, unas clases mensuales y así pero eh, hoy en día vemos que es eh, pues la principal como que la principal fuente también de ingresos y que si sí es posible poder vivir de, lo, de los negocios online además que es el negocio del futuro nos parece nos parece una alternativa súper viable eh, en cara a lo que se viene ahora buenísimo me gustaría me gustaría ahora chicos que bueno, que os abrieseis y que, que contaseis, más allá de los 30.000 euros que se han facturado, cómo esto pues, ha cambiado vuestra vida. O sea, tanto a nivel personal, bueno, vosotros tenéis una, una, una hija, a nivel familiar, a nivel... En vuestro día a día, cómo, cómo el, el tema de las formaciones online o el hacer lanzamientos ha cambiado vuestra vida. Oye, pues hacer lanzamiento para nosotros, como, como te dijimos en un principio, eh, si era como... Lo veíamos como algo inalcanzable, como que era algo difícil, ¿sabes? Y, y hoy en día, eh, después de haber hecho un trabajo casi que de hormiguita, ¿sabes? Eh, haber construido esta formación y conseguir a las personas indicadas para hacer un lanzamiento, que, que, tam, que también es importante porque de nada sirve que tú tengas eh, una idea y no te, no te asocies a alguien que realmente. Te haga ver eh, el panorama de manera distinta. Sí, verlo como, como más cómodo, ¿no? Como, eh, es, es importante porque nos dimos cuenta desde, desde que inició nuestro negocio, cada vez que hacíamos las cosas más formales, cada cuando nos hicimos autónomos, cuando comenzamos a pagar IVA, cuando comenzamos a pagar impuestos y cuando buscamos socios para que nos ayudaran en la página, en el lanzamiento, ya la cosa pinta de otra manera y a ver... Haber pasado de, de, de, de tener como una carga de decir, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Cómo hago otro? Y habernos encontrado con, contigo, Dani. A, a ver, eh, buscamos varias propuestas. Creo que fueron como cinco propuestas. Y, y, la, y la propuesta pues, más acertada fue, fue la tuya, fue la, la, la que más nos interesó, tu, tu vibra. Desde que te conocimos, a través de una página web, dijimos. Algo, algo tiene este chico que, que, que mola. Y, y pues no nos equivocamos. Realmente no nos equivocamos. Y la experiencia es... ha sido realmente enriquecedora. No solamente por, por los ingresos generados, sino también por el crecimiento que hemos tenido en, en nuestro negocio y personalmente sí. también. Sí, sí. La realmente te agradezco muchísimo a ti y a tu equipo porque realmente hicieron un trabajo impecable. Sí. Ahora, bueno. Eh, eso sin hablar de tu equipo, ¿no? porque es, otro, es otro, otro, otra cantidad de magos detrás tuyo, ¿no? que también pues que ya hoy en día pues podríamos considerarnos como, como una familia, porque creo que esto, esto no se acaba, eh, creo que a, ya a, a partir de este lanzamiento pues vendrán muchos más con, de cara a, a seguir mejorando y creando esa comunidad, un, un valor bastante auténtico en nuestro nicho de mercado. Espectacular, espectacular. Chicos, ahora vamos a pasar, eh, joder, que para mí es increíble, y seguramente la gente, ahora cuando, cuando ve, diga, joder, esta gente de Venezuela, que, que tiene que tener un salario de 200 euros al, al, al mes, estos chamos, ¿no? Como... <ríe> creo, que, creo que es la palabra que más he escuchado durante esto, estos últimos días. Estos chamos que vienen de Venezuela, que el salario que deberían cobrar es 200 y en menos de 10 días han facturado mil euros, eh, ¿cómo cojones lo han hecho? Entonces, partimos de la base de que vosotros Teníais un, antes de, de, de un poco ponernos en contacto, etcétera ya teníais un, un producto que costaba, pues, creo que 97, o tenéis intención de subirlo. Eh, pero vamos a ver por qué hicimos ese cambio, que considero que es importante, por qué creamos, y esto lo explicamos en la, en la incubadora de lanzamientos, esa oferta business class. Al final, si tú quieres cobrar más, tienes que hacer más bonita la Maldivas. La transformación que tiene que experimentar la persona que compra tu producto tiene que ser mayor. ¿Os acordáis de cuál era la transformación que teníais antes con manos a la pizarra? Es decir, ¿cuál era el objetivo que, que, que se pretendía lograr con el programa? Pues, eh, así es cierta, que en un principio queríamos hacer formaciones, enseñar a las personas a hacer pizarras. Sí, hay... Y las personas lo iban pidiendo. Quiero aprender a hacer pizarras contigo, quiero aprender a hacer pizarras contigo, Leal. Y cuando se comenzó a gestar esa comunidad, la comunidad quería más. Oye, Daniel, ahora quiero que nos enseñe cómo pegas tus pizarras, cómo las vendes, cómo captas clientes, eh, cuánto ganas por pizarra. Eh, queremos, queremos saber eso porque un cliente me llamó y me dijo eh, que quería una pizarra y no sé cómo hacer el presupuesto. Eso me llena a mí de, de, de angustia. Enséñanos, Daniel, enséñanos. Y, y nada, pasó casi que nueve meses hasta que nos lo tomamos muy en serio. Yo le dije, pues a la comunidad hay que enseñarle Cómo, cómo vender sus creaciones. Cómo vender sus creaciones. Y, y esa fue la promesa que complementamos ahora. Sí, porque... pero la primera. O sea, nos estamos adelantando. La primera Maldivas, es decir, la Maldivas, la, la promesa que, que resumía cuál era el objetivo, cuál era la transformación de la ah, primera en el, vez. En este lanzamiento. Que, no, no, en el, no. La, primera, la primera vez que lanzasteis manos a la pizarra, ¿cuál era? Es decir, ¿cuál era el objetivo? Que la vez aprendiese a pintar pizarras. Ya está. A dibujar las pizarras. Ya está, aprende a dibujar pizarras. Costaba 97. Ahora hicimos un cambio por completo. Dijimos, si queremos cobrar más, tenemos que hacer una Maldivas mucho más bonita. Y es aquí donde dedicamos gran parte del tiempo. Voy a compartir pantalla para enseñar la página de ventas, porque considero que es importante y que mucha gente va a poder extraer estos eh... aprendizajes de aquí. Esta era nuestra, nuestra Maldivas de la página de ventas. Digamos que tenemos dos. Una de la página de registro y otra de la página de ventas. La de la página de ventas será, domina el arte sobre pizarra en 10 semanas y comienza a vivir de tu pasión por el diseño, aunque hoy pienses que no eres creativa o buena dibujante. Y además, aquí abajo poníamos, manos a la pizarra, es el único programa que te enseña cómo hacer pizarras artísticas y a monetizar las, tus creaciones para generar ingresos desde casa vamos a explicar un poquito la, la, la, la Valdivas y si queréis vosotros aquí me dais un poquito de, de feedback o, o si hay algo que se me pase pues lo, lo mencionáis domina el arte sobre pizarras en 10 semanas ¿por qué hicimos esta promesa? porque siempre me gusta que haya un número de por medio, queda como mucho más específico más, hostias, en 10 semanas no es domina el arte, no es en 10 semanas eso da una sensación de que realmente se puede lograr es específico, es creíble y Comienza a vivir de tu pasión por el diseño. Cambiamos por completamente el pinta pizarras a oye, pinta pizarras, domina ese arte, porque es dominar el arte. No es lo mismo pintar sobre pizarras que dominar el arte de pizarras en 10 semanas y además poder vivir de ello. Cuanto a la gente ve una, digamos, al dinero de vuelta, es decir, que dice, vale, sí, está genial, voy a aprender a pintar pizarras, pero voy a generar dinero con ello. Cuando la gente ve que uno de, las, de los beneficios es ganar dinero con ello, tu Maldivas se hace mucho más bonita. Porque no nos engañamos, todos queremos ganar dinero. Todos. Yo estoy haciendo este vídeo porque quiero ganar dinero. Todos queremos ganar dinero porque el dinero nos da mejores experiencias, porque el dinero me da pues, poderme ir el, a Maldivas con, con, con mi familia porque eso te lo da el dinero. Y aquí lo que hacíamos es rompíamos dos de las mayores objeciones. No eres creativa o no eres buena dibujante. Utilizábamos un vídeo para apoyarlo y aquí me parece súper importante esto. Manos a la pizarra es el único programa. Da igual, no busques más, es el único que te enseña a, ah, por un lado, esa parte emocional de cómo hacer pizarras artísticas, que era uno de nuestros avatares, y por otro lado, que era lo que buscábamos en esta, en esta promesa para justificar esa, esa subida de precio, monetizar tus creaciones para generar ingresos desde casa. ¿Por qué pusimos ingresos desde casa? porque nos dimos cuenta que nuestro avatar eran mamás, que pasaban mucho tiempo en casa, y entonces encajaba muy bien con ese avatar que estábamos buscando. Y esta promesa, esa parte emocional al principio, con esa parte quizás más racional, más de dinero, al final hicieron, pues o, o, o dieron lugar a que se facturasen esos 31.000 31 euros. Hay algo que os gustaría añadir aquí, chicos, eh, respecto a la promesa, la Maldivas... Eh, bueno, sí, recordar que, que la primera era solo pintar, la segunda era 97 euros, la primera. La segunda era crear tu pizarra en cinco pasos por 147 euros y esta, ya agregando la parte de monetizar y de vivir de tu pasión por el diseño, tenía el valor de 300, tiene el valor de 397 euros. Eso es, espectacular. También lo que hicimos, y es algo que me gusta hacer mucho, eh es probar la, eh, diferentes Maldivas. Al final, no sabes si una Maldiva es buena o no hasta que la pruebas. Entonces, nosotros creamos, para la clase, creamos dos, eh, dos Maldivas diferentes. ¿vale? Teníamos un, como una landing A y una landing B. Esta era un poco la promesa o lo que nosotros prometíamos a las personas que veían nuestros anuncios. Es decir, la persona estaba navegando, pasa del váter, estaba ahí navegando, la mami, a ver, um, me salto el anuncio de By Madans, entro aquí y les llegaba les llevaba a esta página descubre cómo diseñar pizarras artísticas y convertirlas en una fuente de ingresos desde casa si te das cuenta el mensaje que seguimos y por eso en parte sean las métricas que tenemos está alineado todo, todo utilizamos las mismas palabras en los anuncios en la página de registro, en el taller en la página de ventas el lanzamiento es un mensaje que creamos desde el principio el, el mayor error es eh, Utilizar, venga, en, el, en los anuncios utilizo estas palabras, en la landing utilizo esta y estos colores, en la página de ventas esto y estos colores y lías a la persona. Es como si tú cada día durmieses en casas diferentes. Al final no, no te sientes a gusto porque no tienes como tu, tu espacio, sientes como que cada día te falta algo. Pues lo mismo aquí. Buscamos desde, desde el principio crear un mensaje, una sintonía que tenga coherencia. Entonces, si te das cuenta, las Maldivas de la clase, es decir, lo que nosotros prometíamos a la persona para que se registrase, iba muy acorde a lo que después vendíamos al final. ¿vale? Y es súper sencilla. De hecho, la incubadora eh, enseñamos paso a paso cómo hacer estas, estas landings, cómo redactar la, la Maldivas, etcétera. Que aquí Daniela, además, y esto me gustó mucho porque Daniela, con el tema de dibujo, pues, bueno, métete en su Instagram y lo ves. Entonces, ella sí que es cierto que... Eh, pues a nivel de colores o a nivel de, de pues la, que la página se viese más estética sí que, sí que aportó muchísimo entonces si ves la landing tanto desde el móvil como desde el ordenador pues está, está impecable todo tiene su, su porqué tanto en formato móvil como en formato ordenador que considero que formato móvil eh, nosotros siempre le damos mucha más importancia que el formato ordenador más que nada porque viendo un poco las métricas más del 80% de personas asisten desde el eh, teléfono móvil entonces, Maldivas, rotura de objeción, la fecha de cuándo va a ser, un vídeo explicativo aquí con una foto sexy de Daniela, haz clic aquí, por favor. <risa> y aquí, siempre que aparezca el formulario, siempre en esta primera página del teléfono móvil, siempre. No me lo pongas abajo, pómelo aquí. La gente lo tiene que ver. ¿Algo que queráis comentar de, de la landing, chicos? Bueno, no, yo quedé encantada. A mí me encantó el, el trabajo que hicimos. Y los colores eh, quedan muy a gusto. Sí, la verdad que era da gusto. Es muy fresca y creo que hiciste un diseño con los colores que Daniela te dijo. Eh, tú te encargaste de, de hacerlo bastante atractivo. Sí, está, está muy guay. Además que todo tiene su porqué. Es decir, que hay detrás de una, de una pizarra artística que despierta emoción. Y aquí es... Eh un poco tocar como, como esos sueños de, del avatar, ¿no? Pues hay algo bueno que es reconfortante, que es terapéutico, que es eh, pues eso, el diseñar pizarras, testimonios, aquí, oye, rotura de objeciones, le hablamos al avatar para que se siente identificado, aquí qué es lo que van a aprender, las claves de, de la clase, que cada una tiene su porqué, cada vez veo a gente que hace clases y no, y no tiene ni puñetera idea de qué está hablando, oye, es que cada, cada una de las claves tiene su porqué, tiene su, sí. oye, la primera, vamos a enseñar la, la oportunidad de la segunda, vamos a enseñar entonces, considero que es importante y los testimonios, decir, oye, que esto es posible, que esto no, no es el típico cursito de una persona que va conduciendo un Lambo y te enseña a hacerte rico. No, es que yo estoy consiguiendo eso. Y eso para mí es vital. Es decir, nunca se puede prometer algo que tú no has logrado. Nunca, jamás. Eso lo tengo enseñado mu mucho, a, a, o estoy súper insistente con eso, en, en la incubadora. Es decir joder, yo no te puedo vender que tengas un negocio online que te genere ingresos desde cualquier lugar del mundo si yo no lo tengo hay una falta de conexión no, no hay coherencia, no puedo engañarte no puedo decir eso si yo prometo que, oye, te voy a enseñar a crear tu negocio online o te voy a enseñar a generar ingresos recurrentes desde cualquier lugar del mundo es porque yo estoy cumpliendo eso de lo contrario te estaría mintiendo por eso y ahí entran los testimonios Aquí una foto de Daniela para elevar autoridad y este taller es para ti si quieres. Tan, tan, tan, tan, tan. Tocábamos el avatar. 60% de conversión. Es decir, de cada 10 personas, 6 se registraban. Después del taller, lo que hicimos es eh, llevarles a la gente a esta, a esta, a esta página de, de replay. Que además, algo que nos pasó, chicos, y esto me gustaría que lo contaseis vosotros, es que antes del, del taller tuvimos un problema que nos. Bueno, yo por un momento pensé que nos, nos, se nos jodía el lanzamiento. Porque cuando ves a 9, 850 personas en directo y no hay ni una, ni una sola venta, ves que hay... Bueno, contadlo si queréis, chicos. ¿Qué fue lo que nos ocurrió? Bueno, ese día tuvimos un... un Con fall, pelos un baj... y señales. Un bajón bastante fuerte porque eh, nuestro WhatsApp se colapsó. Eh, no, se colapsó, a... no, no, se colapsó, no, nos bloquearon. Nos <ríe> bloquearon, sí, o sea, sí. eh, horas, como una hora antes. Como dos horas antes, dos, del lanzamiento, dos, horas. dos horas antes del lanzamiento y no nos dimos cuenta, cuando eh, en el momento fue que nos dimos cuenta que, que, que no teníamos y, y sí, realmente... Íbamos a avisar a las personas que faltaban dos horas, que estábamos en vivo, mm, se nos hizo imposible avisarle a las personas que, sí, que estábamos sí. ya en la clase pero fue como que nos entregamos así, como que bueno, ya no podemos hacer más nada y fue un golpe bastante bajo y fuerte que a mí me doblegó, pero nada, igualito tuvimos que levantarnos y, y creo que la estructura estaba tan bien hecha que realmente eh, si, si eso influyó fue mínimo. Mm. Considero, considero además, joder, quieras o no, eh, fue importante, nosotros al final en un lanzamiento tenemos como diferentes guías de contacto, tanto el email, anuncios, publicidad, y también en este caso WhatsApp, teníamos como treinta y pico grupos de WhatsApp, y entonces la gente estaba esperando, en el, además en el momento decisivo, el, el mismo día de, de la clase online, estaba esperando el mensaje, y yo recuerdo además que, lo que, joder, que estaban programados, pero no salieron porque nos bloquearon, entonces la gente no sabía nada, no sabía dónde ir, cómo hacer, qué hora, nada, pum, pam, todo se jodió. Pero cuando tienes una estructura bien hecha, cuando tienes eh, unos emails que van a salir a la hora, cuando tienes unos anuncios ahí apoyando, cuando también eh, puedes comunicarlo a través de historias, solo hay que ver los resultados, es decir, es mínimo lo que te afecta. Por eso considero que es importante el, el que tengas una buena estrategia el hacer un lanzamiento, porque no es fácil, ya has visto, si te pueden ocurrir problemas de estos que si no sabes cómo, cómo solucionarlos, se te jode todo, no es fácil. Pero si tienes una metodología, un paso a paso o, o si vas de la mano de alguien que ya lo haya, lo haya logrado, es sencillo, se vuelve una tarea sencilla. Totalmente. Mm. <risa> <risa> Tendremos dos WhatsApp para el próximo lanzamiento. <risa> <risa> Chicos, igual hay gente ahora que se pregunta, y, y me gustaría que lo resolvieseis aquí en pleno directo, vosotros venezolanos, chamos, cha, chamitos, que habéis facturado 31.000 <risa> euros en menos de 10 días. Eh, gente que diga seguramente pues Daniela y Luis pues, hablan muy bien a cámara, son súper extrovertidos o sabían mucho sobre tecnología y, y, y o son demasiado jóvenes contarme un poco ¿qué edad tenéis? Eh, ¿sabéis hablar a cámara? ¿os gusta hablar a cámara? ¿os da miedo o no vender? Bueno, eh... yo creo que el, el, el principal el principal eh, tranque que teníamos era el hablar a cámara, ¿verdad? Sí, para mí ha sido una experiencia eh, increíble, ha sido súper enriquecedora porque yo he cambiado muchísimo desde el primer lanzamiento al segundo y al tercero, que ha sido como que mi universidad, <risa> eh, ha sido súper eh, gratificante el cambio que he tenido. Yo hablar en una cámara era como que... No, no era para mí imposible. Eh, hacíamos 49 videos de lo mismo. Eh, repeticiones, repeticiones y repeticiones para, para poder sacar algo eh, bien. Y, y bueno, al final este hombre hacía milagros copiando, pegando, cortando. Porque <risa> era horrible. Pero bueno, este, gracias a esa experiencia, al, al poder hacerlo, al tomar acción y al intentarlo, a no darme por vencida, pues creo que mis habilidades con la cámara se han desarrollado mucho mejor y, y pues ya me siento empoderada en la cámara. Bueno, la verdad es que estos chicos de, claro, la, que que, este, este sí. chico de Venezuela teníamos eh, no solo el limitante de la, de, la, de la puesta en escena en la cámara, sino el limitante tal vez de equipos de conocimiento, de cómo hablar, de cómo hablar a las personas, de y, dinero. Pero eh, es, es un poco de, de eso, ¿no? O sea, conseguirte con la persona correcta que, que te apoya y que está allí, que íbamos a grabar un, un video y, oye, ¿qué, ¿qué vamos a decir, no? Pero Dali salía, no, esto es lo que tienen que decir. Eh, aquí está el copy para que ustedes... Y en las palabras que nosotros hablamos, que eso era también importante para nosotros, este, wow, de verdad que nos hizo tener una experiencia bastante rica, porque aprendimos muchísimo pero tener, tener las cosas a la mano, eh, cuando tú ibas a, a, a grabar, cuando tú ibas a decir algo y, y que se parece a ti, las palabras, ¿sabes? Era bastante interesante para nosotros muy, muy apropiado Qué guay, qué guay. Bueno chicos, eh, nada que no, que no os quito más tiempo os, pregu os, os preguntaría, pero creo que es si la respuesta, volveríais a, a, a lanzar y si los lanzamientos han cambiado vuestra vida Sí, por supuesto, por supuesto que sí, han cambiado nuestra vida y lo volveríamos a hacer. Oye, eh, sí, ya pronto te daremos fecha. <risa> Eso es, me gusta. Pues nada, chicos, enhorabuena, disfrutarlo, merecerlo, porque lo merecéis. Eh, creo que no, no, ha sido nada no ha sido nada fácil, pero sí sencillo, se ha, se ha gestionado muy bien. Y que nada, enhorabuena. Y a disfrutarlo, chicos. Para mí es admirable cómo, joder, cómo personas al final como vosotros, que quizás pues, no venís de la, de la mejor situación posible y, y con esfuerzo, con, con ganas, estáis aquí, eh, habiendo facturado bueno, pues, lo que habéis facturado en, en, en, en nada de tiempo. Sois más que merecedores. Así que enhorabuena. Gracias, Dani. Gracias a ti, Dani. Gracias a muchísimas, tía, gracias. Equipo y muchísimas gracias. Muchísimas por, gracias por todo. Ha sido una experiencia bastante rica mm -hmm.